Hola amigos del jardín del lúpulo, quiero brindar hoy por pasar este trago juntos, con todo lo que nos une como la cerveza y pese a la que nos separa. Chin chin. Para que el único viral que nos toque sea como mucho este vídeo. La cuarentena con cerveza, así la Rocí no pierde la cabeza. Salud. Un brindis por todas las cervezas que nos esperan. Pues un saludo con esa medicina para el confinamiento a todo el mundo. Mundo Craft, eh, pronto espero poder brindar en los bares, seguramente será así. No haya la menor duda. Nos vemos pronto. Salud. Desearos salud y buena cerveza. Que se pase pronto, nos veamos. Pues nada chicos, por el brindis más largo del mundo, porque nos podamos juntar pronto en los mejores bares y sigamos bebiendo buenas cervezas. ¡Salud! Al final dirás... Que todo saldrá bien. ¡Ánimo! Porque nos tranquilicemos para que nuestros hijos no tengan que vivir una guerra como sus bisabuelos. Porque una cerveza implica una buena conversación y buena compañía así que que vuelva todo eso muy pronto salud porque en casa tampoco se está tan mal Brindamos por volver a reinos todos juntos entre cervezas salud un brindis por todos los hosteleros y porque nos veamos pronto en las barras de los bares salud Brindo porque toda esta cosa pase rápido. Brindo porque esto acabe pronto y nos podamos volver a tomar unas cervezas buenas juntos todos. Un abrazo a todos. Bueno, chicos, desde el confinamiento de Hamburgos, un saludo para todo el mundo cervecero y en especial a mundo craft, sobre todo al español. Echarles una mano, todo está sirviendo online. Salud. Siguiendo lo del jardín del lúpulo, con Rodrigo, aquí va mi brindis. Ojalá se pueda pasar todo esto pronto y nos veamos pronto en los bares y vendemos y nos pegamos abrazo. Bueno, pues salud y que nos podamos tomar una pronto todos juntos. Por ahí. Chin, chin. Incluso la mejor de las cervezas creo que se disfruta más en buena compañía, así que brindo porque pronto nos podamos encontrar con los amigos. Salud y buenas birras. Fuerza y honor. Brindo tanto por la reapertura de los bares como por la de los colegios, por favor. Bueno gente, desde Burgos, cervecería Flandes y el mío propio, desear un brindis a todos para acabar con esta situación y tomar una visita juntos todos, ¿vale? ¡Salud a todos amigos! ¡Hola, hola! Siguiendo la propuesta del Jardín del lúpulo, Bueno y del Sentido Común os brindo esta cervecita y animo a que hagáis lo mismo que yo. ¡Salud amigos! Está muy bien tomarse una cerveza en casita, pero lo mejor es tomar una cerveza con mis amigos y mis amigos por ahí. Así que a ver si lo hacemos muy pronto. ¡Salud a todos! Brindo porque tengamos más tiempo de compartir cerveza y menos de en su hogar. Va por vosotros. Mi brindis va para que pronto podamos hacer esto rodeados de las personas que nos quieren y a las que queremos. ¡Salud! Brindo por la humanidad para recuperar a la humanidad. Desde Cerveza Bizarra queremos brindar con todos vosotros para que la próxima la podamos tomar todos juntos. ¡Ánimo! Para que pronto nos podamos ver en los bares. ¡Salud a todos! Brindo porque tengamos las neveras llenas de cerveza para que pronto podamos juntarnos todos a tomar una buena vida. Cheers, os echamos de menos. Esto de estar aquí bebiendo con este solo <risa> no me vale. Yo quiero un bar. Cheers. <risa> Salud, esto está muy vacío sin vosotros. Este brindis va para el jardín del lúpulo, para todos mis amigos y, como no, para todo, todas esas personas que estamos confinadas en nuestras casas eh, porque estamos salvando vidas y un saludo para todos ellos esperemos que salgamos pronto de esto y podamos brindar todos en los bares y hacer una macro fiesta de cojones un abrazo y score ya nos queda menos por ustedes